Llevo mi pelo como lo llevo porque me representa libertad, liderazgo y porque me siento bastante bien con mi pelo como, así como lo llevo.